Tiroteo, tsunami, fuego, maniobra de Henry, ¿Eh? virus falsa. Sí. Saltado, se ha saltado. Ni una baja. Se ha saltado este de salida. A ver, esto, aquellos tampoco. Tampoco, tampoco. Jesús tampoco. Pero vamos. Luego te mira, luego te mira. ¿Esto se lo han hecho bien? Eh, eh, ¿Vosotros dos sois los únicos que lo han hecho bien? ¿Quiénes son los únicos que lo han hecho bien? Han hecho eh, bien sí, han cogido falta aquí y se han cogido a ellos. ¡Alberto! Eh. ¡Alberto! ¿Habéis cogido algo? Alberto le falta una hora. ¡Virus! ¡Epidemia! Ah. Vale, hay que darle una opción a la otra a ver si pueden ganar. Así es que vamos a hacer la última en la cual nos vamos a jugar 10 aros para que puedan ganar cualquiera. ¡Preparados! ¡Sin trampas, por favor, sin eh, trampas! A, trampa. es ¡A ver si son capaces! ¡Estrella! ¡Venga! Inel ya se ha saltado sí. Inel, ya se, Inel ya se ha saltado el primer cono la primera pica el otro ya se salta dos eh, ya te ha saltado dos dos, tres eh, vaya, vaya, vaya, vaya vaya equipo, vaya equipo mentiroso, falso, tramposo Ay, uh -huh. Bueno, campeones aquello imposible. eh! ¿Imposible? vosotros Nosotros nada. Nosotros si es que ¿eh? eh. nada. nada. nada. No, no me digáis, por favor Eh, entre vosotros, vamos a ver Vosotros habéis ganado esta final, pero como habéis llegado A la mismo tiempo que ellos, ellos tenían La regularidad, yo creo que los campeones Se quedan estos Eh, por favor, eh, ¡Eh! Todo, mira todo, antes Eh, eh, por favor Los aros, las picas Y los conos, por favor Ponedlo uno dentro de otro y llevarlo Al carrito Colgar en el carro los aros,